Constitución Política de la República de Nicaragua. Título cuarto. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Artículo 42. En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos. ...por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político... ...de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado nunca podrá enviársele al país donde fue perseguido.